¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de la mañana de cada día? Hoy, 16 de octubre de 2020, celebran 31 años de continua trayectoria llevando información, entretenimiento y servicio público a todos los paraguayos y paraguayas que nos despertamos desde aquel lunes, 16 de octubre de 1989. Glorioso día en que Bruno Alfonso Mace tras el éxito de Hola Música, el nocturno más importante que lleva a lo mejor de la música, que lleva a lo mejor de la música en aquel momento, se decidió abrir el espacio para los matinales, a través del Sistema Nacional de Televisión, en una inédita alianza con Radio 1 de Marzo, 780 AM, parte integrante hoy en día de la media cadena de comunicación. Muy, pero muy feliz 31 aniversario, la mañana de cada día. Que Dios, por intercesión de tu casa les bendiga y les acompañe siempre. La mañana, de cada día. La mañana de cada día.